Paul, ahora que les vamos a mostrar. Dile. Ahora les vamos a mostrar el malecón, pero decorado navideño. Ah, sí, ahorita andamos en el malecón. Y pues ahorita les vamos a estar mostrando cosas navideñas. Y... Más que nada lo que se vive antes de Navidad, ah, porque Navidad todavía cambia más. Pues bueno, vamos a mostrarles. Miren, ahí ya está el árbol. Más ¿verdad? alto, verdad? Sí, está grande, pero como que yo queríamos algo más grande. Y también allá en la parte de atrás hay unas casitas que las queremos mostrar también cómo está ya decorado y todo. Sí, ahorita vamos a ir hacia allá. Y pues espero y si hayan apreciado un poquito lo, lo, el encendido, pero de todos modos, Paul, se los vamos a dejar en un en vivo. Ahí Ajá, ¿eh? en, un en vivo es otro día y va a ser completamente en vivo para que ustedes lo vean Ajá. con dos cámaras. Exacto, Nos los vamos a subir pero en vivo. Yo pienso que el en vivo va a ser. Mañana después de este video, ah, okay. Ajá, para que estén al pendiente. Exacto. Aún no sabemos la hora porque son varios shows, pero Ajá. ahí les vamos a informar. Claro. Y pues mira, Paul, hay demasiadas casitas. Bien, yo, pienso mucho, yo pienso que va a haber mucho. Yo pienso que haber mucho duende. Ah. Pues mira, esta es la primera. Son las casitas donde preparan los regalos, Mario. Ah, los duendes. Miren, esta es una casita. Pero no hay nada dentro, Paul. Está vacía. Está... Es que pienso que esta le faltó presupuesto. <risas> está, está vacía por dentro la casa. Está como, mi una... está como mi corazón. Vacío. <risas> Pero hay unas que sí están completas, Mario. No, nomás hay vacías de corazón. Ah, de veras. Como aquí un ejemplo, mira, aquí hay un Santa Claus. Sí, Santa Claus está cantando, Paul. Exacto. Ah, Se sí, wow. recuerda cuando me subí atrás sin pagar. Recordar infancia, ¿verdad, Paúl? Sí, ¡Miren! Wow. ¿Te quiere subir, Paúl, al tren? No, no. no sé, ahorita vamos a averiguar porque no sabemos la edad. De quererme subir, si sí me quiero subir. Pues, pues vamos, a, vamos a ver, vamos Ajá, a ver exacto. si me puedo subir o no. Otra casita. <risa> La verdad, te voy a decir sinceramente, este, esta decoración Ajá. fue la que más me ha gustado. Sí, ah. a mí también, fue de las decoraciones de todo el malecón que más nos ha gustado a mí y a Mario. ¿Por, ¿por pues, qué? Porque ahorita la van a ver sí, y es muy bonita. se las vamos a enseñar Gracias. y les vamos a dejar unas imágenes ahí, miren. A ver, Mario, ¿qué nos vas Paúl, a decir? La verdad, me siento en el Polo Norte. No, la verdad, ah, está muy bonito aquí. Exa muy exagerado, pero la verdad les sí, sí, quiero decir que no, es la mejor decoración no, que he visto aquí en el malecón de Puerto, sí, Puerto Rico. Sí, para nosotros nos pareció la, la mejor decoración a comparación del árbol, pues, que son dos. Pero las casitas nos sí, gustaron, pero, pero están muy normales están para muy, nosotros. muy sencillas, es lo que yo miré. Que... Y luego están vacías como mi corazón. Ah. No te creas, no, pero pero este es lo que estaba mirando que están muy sencillas y lo que he mirado que cada casita les pertenece a un restaurante porque tienen el logotipo arriba Ajá. no más que cada restaurante tenía la responsabilidad de decorar a su manera pero se me hace que lo hicieron pero no muy, Sí, exacto. No, no con cada, ganas. cada disco tenía la responsabilidad de decorar su casa, pero no sí, lo quisieron hacer. Pero pues se, ve, se ve, bonito, se ve agradable. Es pero, lo malo, Mario, que se va perdiendo las tradiciones por compañías así que son muy muy grinch Pues sí, pero de todos modos De todos modos está bien, bonito, ajá, se pues ve bien. Paul, hay, que, hay que contar las casas y decirles cuántas son. Ajá, exacto. Mirando que son 24 casitas, sí, las, las exacto, contamos de, de una, una luna uno, para, para para que sea exactamente gracias. la información. Ahora sí, y pues. Están bonitas nomás. Están que muy como bonitas. Sí, es que les falta algo más de producción, dijéramos. Sí, <risa> les pero falta producción. Está bonito. Sí, y está pues, muy bonito pues, adornado. Y pues espero les haya gustado este video. Recuerden dejar su like, y suscribirse por favor. Activen la campanita. Y síganos en las cuentas de Instagram vamos a ver por aquí. Sí, exacto, ahí estarán apareciendo, y subiremos varias cosas más, sí, más recientes, sí. más actuales, vida cotidiana. Y también recuerden seguirnos en Facebook, darle like y seguir. Y, y... Da y también darle mucho like exacto, a muy importante Para que nos vea más gente. Para que nos vea más gente y conozcan esto que les estamos enseñando a ustedes también. Exacto. Y pues Mario, bye, bye. nos vemos en el siguiente video. Ah, y recuerden, el en vivo, eh, no se lo pierdan. Ah, exacto. Vayan a ver el en vivo mañana. Nos vemos. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА